del Distrito 6, al señor Marco Justiniano, que realmente nos tiene en esta tarde. Vamos a... Ah, ya. Previamente a que comencemos y demos inicio a la sesión, eh, para que quede en acta, se han recogido todas las copias de los concejales para que puedan entregárselas en sus respectivas oficinas, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 110, correspondiente al día de hoy, martes 12 de abril de 2022, en la anterior sesión ordinaria, ya hemos puesto en consideración como secretaria AI a la concejal Lucy Rivero, para que conste en acta, por la vía de la aclaración también, ¿no? Señora secretaria, por favor, verifique el cuórum reglamentario. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Siete concejales en sala, señor presidente. Ocho, perdón. Con el curum reglamentario instalamos la presente sesión. Señora secretaria de lectura, el orden del día para la fecha, por favor. Sesión ordinaria número 110-2021-2022. Se convoca a los señores concejales y concejalas a la sesión ordinaria número 110 2021 2022 que se llevará a cabo el día 12 de abril del 2022 a horas 15 p.m. en Las instalaciones del Kinder 26 de septiembre, ubicado en la V-207 entre noveno y décimo anillo de la zona Virgen de Luján, Distrito Municipal número 6, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y en concordancia con los artículos 85, parágrafo 2,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 Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe, informe CMCCGI número 120-2021-2022. Asunto, informe legal sobre observaciones de la Ley Autonómica Municipal GAMS número 1503, sancionada en fecha 25 de febrero del 2022, referente a la modificación de la Ley Autonómica Municipal 123 de Contratos y Convenios Municipales. Hoja de ruta número 084-2022, trámite 0875-2022. Recomendaciones. Del análisis del presente expediente, fundamentación legal y conclusiones. Realizadas, la suscrita Comisión de Constitución y Gestión Institucional recomienda aprobar el presente informe de la comisión, aprobar que mediante oficio se comunique al órgano ejecutivo municipal el rechazo a las observaciones de la Ley Autonómica Municipal CAMS número 1503 sancionada por el Consejo Municipal en fecha 25 de febrero del 2022 mod modificatoria a la Ley Autonómica Municipal Número 123-2014 de Contratos y Convenios Municipales y Ley Autonómica Municipal GAM 1456 de la Ley de Alianzas de Público Privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 2 de la Ley Autonómica Municipal GAM, número 009-2015 de la Ley en ejercicio legislativo y de ordenamiento jurídico y administrativo municipal adjuntándose para los efectos en el presente informe. Ratificar en in extenso la Ley Autonómica Municipal GAMS número 1503 sancionada por el Consejo Municipal en fecha 25 de febrero de 2022, misma que debe ser remitida al órgano ejecutivo municipal del GAMS, juntamente con, la, con el presente informe, dando cumplimiento a lo establecido. En la Ley Autonómica Municipal Gams número 009 2015 Ley de Ejercicio Legislativo y Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal. Es todo en cuanto se informa para los fines consiguientes. En consideración el informe y oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, si no hace levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Ha aprobado el informe de oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Permítanse al órgano ejecutivo municipal. Tiene la palabra, concejal Medrano. Bien, gracias a todos los funcionarios que nos acompañan. Queremos agradecer en este momento el valor de todos los concejales de las diferentes fuerzas políticas, porque hemos tenido el valor el día de hoy de rechazar las observaciones del alcalde. Desde el mes de mayo, casi un año después. Tenemos en este momento la posibilidad de que los contratos millonarios finalmente pasen por este Consejo Municipal. Quiero agradecer el desprendimiento político de todas las fuerzas políticas de este Consejo Municipal y agradecerle a Santa Cruz por la confianza en este hemiciclo. El proyecto que salió de la bancada de comunidad autonómica va a devolverle a este Consejo Municipal después de ocho años de gestión la posibilidad de hacer la aprobación previa de los contratos antes de que lo firme el alcalde. Gracias, queridos concejales, y gracias a Santa Cruz. Muchísimas gracias. Por favor, prosiga, concejal secretario. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Comisión de, constitu de Constitución y gestión, y gestión Institucional, informe, informe CMCCGI número 048-2021-2022. Asunto, informe referente a la iniciativa legislativa del proyecto de ley coadyuvante para la reducción del expendio y consumo de sustancias controladas en locales y establecimientos públicos. Hoja de ruta 253-2021, TES 1851-2021. Recomendación del análisis legal y los documentos citados por el presente informe de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional en virtud de las con conclusiones que anteceden al amparo de lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, artículos 22 de la Ley Autonómica GAMS número 009-2015, se recomienda al Pleno del Consejo Municipal. aprobar el presente informe de comisión, aprobar, se remita al órgano ejecutivo municipal la presente iniciativa legislativa sobre la ley coadjuvante para la reducción del expendio y consumo de sustancia controlada en locales y establecimientos públicos, a fines de que las secretarías correspondientes emitan los informes de habilidad técnica y legal respectivos con carácter previo a su tratamiento por el Consejo Municipal de acuerdo a sus atribuciones legislativas. 3. Solicitar informe suscrito al órgano ejecutivo municipal remita de este órgano fiscalizador sobre el funcionamiento y dinámica del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, sobre sus integrantes, así como la frecuencia de las reuniones y comisiones realizadas durante la presente gestión y se comunique a las, determ las determinaciones asumidas por la instancias con respecto a la problemática de la lucra, contra el expendio y consumo de sustancias controladas en locales establecidos, establecimientos públicos, planteada como iniciativa legislativa. Es en cuanto se informa para fines consiguientes. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana, gestión 2021-2022, informe CMDC número 1, barra 2021-2022, de fecha 1409 del 2021. Referente, informe respecto a la iniciativa legislativa de ley coadyuvante para la reducción del expendio y consumo de sustancias controladas en locales y establecimientos públicos, HR 253-2021, EX 2021-1851. Recomendaciones. La Comisión de Defensa Ciudadana del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en virtud de la autoridad que se confiere en el Reglamento General del Consejo Municipal, en sus artículos 36, 38, 40, 47 y 51, inciso H, en concordancia con el Reglamento de Funcionamiento para las Comisiones del Consejo Municipal RM número 145-2015, en sus artículos 2, 7, 15 y 16, y el y al amparo del artículo 100 del pro, del precitado reglamento general se recomienda al pleno aprobar el presente informe y en consecuencia 1. En sujeción al artículo 21 insisto, d de, de la Ley Autonómica Municipal CAM número 009/2015 reconocer que el abogado Juan Carlos Medrano González, y su, en su condición de concejal de nuestro municipio, está plenamente legitimado para promover la iniciativa legislativa ley coadyuvante para la reducción del expendio y consumo de sustancias controladas en locales y establecimientos públicos. HR 253-2021, expedido el 2021 de 1851. 2. En estricta observancia al artículo 22, numeral 1.11 de la Ley Autonómica Municipal GAM 009-2015 de Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, remitir los antecedentes al órgano ejecutivo para social, su socialización e informe de habilidad legal, instancia que deberá pronunciarse en el, plan, en el plazo de ley, debiendo tener en consideración en consideración, las competencias del Gobierno Autónomo Municipal, los argumentos expuestos y el entendimiento asumido en el presente informe de comisión, Es cuanto informamos para fines consiguientes. En, okay. cons en consideración, los informes y proyectos de petición de informe de escrito de la Comisión de Defensa Ciudadana y de Constitución. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y proyectos de petición de informe de los escritos de las Comisiones de Defensa Ciudadana y Constitución, sírvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Siete votos, señor presidente. Aprobados los informes y proyectos de petición de informe escrito de las Comisiones de Defensa Ciudadana y Constitución. Repítase al órgano ejecutivo municipal. Señora secretaria, de lectura a los informes y oficio y cite de las Comisiones de Constitución y Niñez y Adolescencia. Eh, la palabra señor presidente tiene la palabra Comisión de Constitución y Gestión Institucional informe CMCCGI número 097 2021-2022 asunto informe legal informe legal sobre el proyecto de ley autonómica municipal del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y Derechos Humanos expediente 2895 HR 349-2021 Recomendaciones. En consecuencia, la Comisión de Comisión y Gestión Institucional del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe. 2. Rechazar la iniciativa legislativa del movimiento de diversidad, disidencias sexuales y de género promovida a través de la concejala licenciada Lola Terraza Terraza. 3. Responder... responder Mediante oficio al ciudadano Alex Bernabé del Movimiento LGT, haciendo conocer la determinación del Pleno. Comisión de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales, informe CMCNAGAG número 005-2021-2022. Asunto, informe legal referente al proyecto de ley autonómica municipal del Consejo Ciudadano de Diversidad Sexual y Género y Derechos Humanos, hoja de ruta número 349. Recomendación, del análisis de los antecedentes y los fundamentos legales anteriormente expuestos, la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Género y Asuntos Generacionales en Virtud a las conclusiones que anteceden y el amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley número 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y artículo 22 de la Ley Autonómica Municipal CAMPS número 009-2015, recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de comisión. 2. Aprobar... Se remita al órgano ejecutivo municipal presente iniciativa legislativa Ley Autonómica Municipal del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales de Género y Derechos Humanos para, fin, para fines que las secretarías correspondientes emitan los informes de habilidad técnica, económica, financiera y legal respectivos. en cuanto se informa para fines consiguientes. Bueno, toda vez de que ambos informes son diferentes, tienen sus recomendaciones y conclusiones de manera diferente, vamos a llevar a votación uno. Vamos a, a enviar la votación los dos para poder ver cuál de los dos se lleva, eh, se promulga, ¿no? Por o se, se admite, perdón. Se aprueba. Entonces... esta era la constitución entonces los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes de oficio y cite de las comisiones de constitución sírvanse a levantar la mano informe señora secretaria Ocho votos señor presidente aprobado Aprobado 6 de esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Informe CMCPOMS número 017-2021-2022. Comisión de Planificación. Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Informe CMO-MCGI número 090-2021-2022. Santa Cruz de la Sierra, 25 de enero del 2022. Informe. Referencia. Informe referente a las solicitudes de inafectabilidad de, de predio de Flamagas SA, planta en, en, engarrafadora de gas licuado de petróleo GLP, expediente número 2843-2021 con hoja de ruta número 345-2021, oficio. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes al análisis técnico-legal y a las conclusiones anteriormente expuestas en la Comisión de Constitución y Gestión Institucional Recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. Aprobar el presente informe de la comisión. Dos, Remitir oficio dirigido al órgano ejecutivo municipal para que a través de las secretarías municipales competentes se realice un análisis técnico legal y se analice la posibilidad y o pertinencia de elaborar un proyecto de ley respecto a la solicitud de ...inefactibilidad de pedidos de predios de Flamagás S.A., planta engarrafadora de GLP, ubicado en la ET41, zona sur, y sea de manera urgente en observancia del artículo 356 de la Constitución Política del Estado, que dispone las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización... Transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y unidad pública concordante con el artículo 98 de la ley 3058 de ley de hidrocarburos. A los efectos se adjunta proyecto de oficio. Es todo cuanto se informa para los fines consiguientes. Informe CMCPMS número 010-2021-2022, Comisión de Planificación, Obras Públicas y Medio Ambiente y Servicios. Informe referente a la solicitud de inafectibilidad de los predios de Flamagas S.A., planta engarrafadora de gas licuado de petróleo GLP expediente 2843-2021 con hoja de ruta 345-2021. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes del análisis técnico-legal y las conclusiones anteriormente expuestas, la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente, salvo mejor criterio de las concejalas y concejales del Pleno del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 1. Aprobar el presente informe de comisión. 2. Remitir oficio dirigido al órgano municipal a efectos que por las secretarías municipales competentes se realice un análisis técnico legal y proyecto de ley si corresponde respecto a la solicitud de ine, ine, inafectibilidad de previo de Flamagá SA, planta engarrafadora de GLP, ubicado en la ET41 zona sur, y sea de manera urgente en observancia en el artículo 356 de la Constitución Política del Estado que dispone, las actividades, la explotación, la exploración, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán de carácter de necesidad estatal y utilidad pública, concordante con los artículos 98 de la ley número 3058 de la ley de hidrocarburos. A los efectos se adjunta proyecto de oficio, esto de es cuanto se informa para los fines consiguientes. Muchísimas gracias en consideración. Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y oficios de las comisiones de planificación y de constitución, sírvanse a levantar la mano. Informe de señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobados los informes y oficios de las comisiones de planificación y de constitución. Remítase al órgano ejecutivo municipal. Señora secretaria de lectura, el siguiente informe y cite de la Comisión de Constitución, por favor. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CM -CCGI número 103-2021-2022, Santa Cruz de la Sierra, 16 de febrero del 2022. Asunto: informe legal, Solicitud. solicitud de información sobre incorporación de procedimiento para la tramitación de denuncias de acoso y violencia política. Expediente 2883, hoja de ruta 343-2021. Recomendaciones. En consecuencia de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, recomienda 1. Aprobar el presente informe. 2. Responder mediante oficio a la licenciada Claudia Peña Clara, directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia. Se remita, se remita el presente informe y sus antecedentes a la Secretaría de Asesoramiento, a efecto de contar con su pronunciamiento con referencia a la incorporación de la siguiente, de la sugerencia de modificación de la Ley Autonómica Municipal 087-2015. Es todo cuanto se informa, señora. En consideración, los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y cite de la Comisión de Constitución, sírvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobado el informe y cite de la Comisión de Constitución, Remítase al peticionante, señora secretaria, de lectura al siguiente informe de oficio de la Comisión de Defensa Ciudadana. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana, gestión 2021-2022. Informe CMDC número 4, barra 2021-2022, fecha 17 de febrero del 2022. Referencia. Informe sobre resultados de audiencias públicas e inspección del mercado minorista abasto 1. Eh, según hoja de ruta 365-2021, expediente 2021-3183. Recomendaciones. La Comisión de Defensa Ciudadana del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en virtud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 del presentado reglamento general recomienda al Pleno aprobar el presente informe y en consecuencia 1. Aprobar el proyecto de minuta de comunicación que forma parte in indisoluble del presente informe en calidad de anexo, recomendando que la Dirección de Abastecimiento de centro Minoristas a través de la Jefatura de del Departamento de Infraestructura defina previo análisis técnico y legal si es el caso de autos, se cumplan con los criterios de clasificación de rubro y contabilidad sanitaria en la comercialización de espacios y productos para autorizar y o en cambio de rubro de venta y comercialización de productos de, de abarrotes a venta de productos cárnicos en el mercado abasto 1 minorista en relación al expuesto de venta ocupado por la señora Edith Mendoza. Es cuando se informa para fines consiguientes. En consideración, los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Defensa Ciudadana, sirvan ser levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Defensa Ciudadana. Remítase al órgano ejecutivo municipal. Señora secretaria de lectura al informe y proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana Gestión 2021-2022. Informe CMDC número 2 barra 2021-2022. Fecha 15 de diciembre 2021. Referente. Informe sobre la solicitud de audiencia pública con vecinos del barrio Estación Argentina para exponer sobre problemas que ocasiona el funcionamiento del restaurante Antojito. Expediente número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 Para las comisiones del Consejo Municipal RM número 145-2015 en sus artículos 2, 7, 15 y 16 y al amparo del artículo 100 del, precita del, pre del precitado reglamento general, recomienda al Pleno aprobar el presente informe y en consecuencia remitir una minuta de comunicación al órgano ejecutivo recomendando lo siguiente. Culminar el procedimiento administrativo en relación al caso DCAARCA número 082-2021 por infracción ambiental de contaminación acústica, ruido, respetando las normas del debido proceso. 2. Proseguir, proseguir el seguimiento y control permanente de la actividad en relación en el rincón de los anteojitos con licencia de funcionamiento y con padrón municipal número 324081, en consideración a su reincidencia y principio de autonomía de cada infracción por el que, porque el, que el procedimiento administrativo en relación al caso DCA-ARCA número 082-2021 no suspende ni limita las atribuciones del GAM. C. Hacer cumplir los requisitos... Técnicos para garantizar que la actividad económica, el rincón de los antojitos, adecue su infraestructura de tal manera que cese de manera definitiva la emisión de ruidos molestos, los cuales, dados los, los antecedentes de reincidencia, suponen no solo una total falta de respeto y desafío a las vecinas y vecinos de la zona, sino a la autoridad de este gobierno municipal de comunicar esta instancia sobre las determinaciones asumidas por el órgano ejecutivo respecto al tema. Es cuando informamos para, para fines consiguientes. En consideración, los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de minuto de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana, sírvanse de levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobado el informe y proyecto de minuto de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Remítase al órgano ejecutivo municipal. Señora Secretaria, dé lectura al siguiente informe de la Comisión de Defensa Ciudadana. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana. Gestión 2021-2022. Informe CMDC número 3 barra 2021-2022 de fecha viernes 17 de diciembre de 2021. Referencia, informe sobre la solicitud de audiencia pública con la Asociación de Gremiales y Comerciantes de Productos agrícolas 21 de julio para exponer el proyecto de mejoramiento de mercado. Expediente número 3003001 2021 hoja de ruta 356-2021. Recomendaciones. Se recomienda al Pleno aprobar el presente informe y en consecuencia archivar el expediente número 2021-3001 de hoja de ruta 356-2021 mediante la cual la Asociación de Gremiales y Comerciantes de Productos Agrícolas 21 de julio solicita audiencia para exponer el proyecto de mejoramiento de mercado en razón de haberse atendido dicha solicitud. Es cuanto informamos para fines consiguientes. En consideración el informe de la Comisión de Defensa Ciudadana, los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe de la Comisión de Defensa Ciudadana, sírvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobado el informe de la Comisión de Defensa Ciudadana, remítase al área de archivos del Consejo Municipal. Señora secretaria, de lectura al siguiente informe y oficio de las comisiones de Constitución y de Planificación. Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Informe CMC CGI número 099-2021-2022. Santa Cruz de la Sierra, 15 de febrero del 2022. Referencia. Respuesta para conocimiento y consideración del pleno remite expediente con informe de inafectabilidad de los predios de Flamagas. S.A. Planta Engarrafadora de GLP expediente número 2022 con hoja de ruta 019-2022. Recomendación. En atención a lo expuesto anteriormente, la sucrita Comisión de Constitución y Gestión Institucional recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. Uno, se apruebe el presente informe. Dos, comunique... Se comunique mediante oficio a la peticionante representante legal de Falamagas S.A. Planta Carrafadora de GLP las actuaciones realizadas por las comisiones de constitución y gestión institucional y la comisión de planificación del consejo municipal dando respuesta a los solicitados, ajustando el presentado informe. A los efectos se acompaña el proyecto de oficio, sin otro particular motivo de saludarlo a ustedes con las, consideradas, con las consideraciones más distinguidas. Oficio de comisión CMCPOMAS, número 109-2021-2022. El Pleno del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Presente referencia, respuesta a la solicitud de inef, inef, inafectibilidad de predios de Flamagas S.A., planta engarrafadora de GLP, mediante informe de la Comisión de fecha 14 de diciembre del 2021, expediente 0100 2022 con hoja de ruta número 019-2022. Recomendación. En, este marco, la constitución, en, la, en ese marco, la Comisión recomienda la emisión de un oficio dirigido a la peticionante a objeto de hacer conocer que, a, que al haberse pronunciado al respecto a su solicitud, se ratifica en la línea del informe cmcpom S. Número 010-2021-2022. Informe referente a la solicitud de inafectabilidad de predio de Flamagas S.A. Planta engarrafadora de gas licuado de petróleo GLP al expediente número 2843-2021 con hoja de ruta 345-21. Oficio aprobado en reunión de comisión. Eh, número 16-2021-2022 de 14 de diciembre del 2021, por lo que adjuntamos al presente copia del, del precitado informe. A efecto, eh, adjuntamos proyecto de oficio más la copia de informe señalado. Sin otro particular motivo, saludamos a ustedes con las más cordiales consideraciones más distinguidas. Es todo. En consideración... Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficios de la Comisión...